Me llamo Manuel Serrano, soy investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Llevo aquí trabajando cinco años. Antes he trabajado de muchos años en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Soy biólogo de formación y eh, llevo pues, unos 25 años investigando temas de biología celular en relación al cáncer y al envejecimiento. Ahora estoy más centrado en el envejecimiento. Bueno, yo me inicié en la investigación cuando terminé la carrera. Empecé a hacer la tesis doctoral en el laboratorio de Margarita Salas. Es una investigadora muy reconocida en España, ya falleció lamentablemente, y su laboratorio era pionero en, las, en el uso de técnicas de biología molecular, y eso era, me atraía mucho en ese momento, era lo que estaba más eh, puntero, eh y allí hice la tesis en la Universidad Autónoma de Madrid. Y después de hacer la tesis doctoral con ella, que adquirí una formación estupenda, tuve la ocasión de irme a Estados Unidos a trabajar en otro tema que estaba muy candente en ese momento, que era el estudio de la maquinaria de la proliferación celular, de cómo se dividen las células. Y allí estuve cuatro años en el laboratorio Cold Spring Harbor, se llama, cerca de Nueva York, y luego ya después de allí, volví a España y ahí inicié mi propio grupo de investigación. Mi día a día eh, consiste en... en eh, dedico mucho tiempo a contestar correos electrónicos, eso me lleva, que diría, la mitad de mi tiempo. Eh, luego de, intento dedicar la mayor parte de tiempo a reunirme con las personas de mi equipo, somos un equipo de unas 15 personas, y pues me voy reuniendo, un día me reúno con dos, otro día con uno, en fin, según la, la, la dinámica por la que se van generando datos, cada, cada uno de estos miembros del equipo pues son personas que hacen su trabajo experimental y, y bueno, con el tiempo van obteniendo datos y hay que mirarlos, interpretarlos, discutirlos, y ahí se también dedicó mucho tiempo, eso me gusta mucho, eso es un trabajo que me resulta satisfactorio, y luego pues se dedica también, todo el tiempo restante, lo dedico a escribir trabajos de investigación, hace falta todos esos datos pues ponerlos en trabajos, escribirlos, y eso lleva mucho tiempo, porque hay que escribirlos, revisarlos, te los critican, hay que volver a enviarlos, en fin, un largo proceso. Bueno, este fue un trabajo que publicamos en el año 2013, eh, un grupo de cinco investigadores, eh, dos de ellos trabajan en España, Carlos López-Rotín y María Blasco, y, y yo mismo. Y en este trabajo, pues lo que intentamos fue juntar, dentro de un solo trabajo, distintos áreas de investigación sobre el envejecimiento. Porque veíamos que eh, esto es normal que pase eh, los temas de investigación se especializan tanto que acaban fragmentándose y, y, y hay campos que acaban por no interaccionar mucho con otros temas eh, cada uno se enfoca en un tema y, y, y acaba un poco fragmentado entonces intentamos ponerlo todo junto eh, lo cual, pues, teníamos que pagar el precio de, de ser superficiales. ¿eh? No, no se puede profundizar eh, al fondo con todo, pero lo que hicimos fue identificar nueve temas que considerábamos que cubrían casi toda la investigación sobre el envejecimiento y estos nueve temas es lo que llamamos las nueve características del envejecimiento. Y este trabajo, pues, estaba pensado para que los que no trabajan en envejecimiento pudieran tener una entrada en el campo y tener una visión global. Es un trabajo que tuvo mucho éxito, eh, ahora se van a cumplir 10 años, el próximo año se cumplirán 10 años y estamos preparando, ya está escrito, está ahora en estos procesos de revisión, hemos escrito una versión actualizada... ...donde hemos añadido algunas eh, características más del envejecimiento... ...y se han actualizado las otras. Bueno, la célula es la unidad funcional de, del organismo. Eh, nuestro organismo está organizado a, a muy distintos niveles... Y, ...y hay un nivel molecular, hay un nivel celular y hay un nivel del tejido... Eh, ...pero se piensa que, bueno, que casi todo está ocurriendo a nivel celular... ...se piensa que ese es el nivel más importante... ...la célula integra eh, los daños moleculares que ocurren en la célula... ...y la célula se comunica con otras células... Eh, ...de modo que mm, el daño que ocurre a un nivel... ...se va transmitiendo a niveles más complejos... Sí, hay distintos niveles de complejidad y se piensa que la célula es el nivel sobre el que es más fácil actuar y sobre el que se puede avanzar más. El envejecimiento um, hay una definición, digamos, eh, hay una definición general que es eh, una situación de riesgo por una pérdida global de las funciones, se pierde, se pierde funcionalidad y eso nos pone en situación de riesgo para desarrollar enfermedades. Esto es la clave de la motivación para investigar sobre el envejecimiento, es el principal factor de riesgo. Muchas veces eh, se habla de, cuando una persona tiene una enfermedad, siempre pregunta, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me ha salido esto? Y si hago, si, me, si, si no fumo, si me alimento bien, etc., ¿por qué tengo esto? Y se buscan explicaciones, a veces se dice, bueno, es eh, la herencia genética. Sí, eh, la herencia genética tiene una influencia, pero tendemos a magnificarla, es una pequeña influencia. Lo que más influye es la edad que tenemos. La edad que tenemos es lo fundamental. Y sin embargo, este factor de riesgo es el que menos se entiende, el que menos se comprende. ¿Qué, qué ocurre entre una persona cuando tiene veintipocos años y una persona cuando tiene setenta? Es la misma genética, a lo mejor son los mismos hábitos de vida que ha pasado en ese transcurso del tiempo que ha cambiado. Y entender eso, pensamos que nos va a permitir entender poder actuar sobre enfermedades, sobre muchas enfermedades. Bueno, la mayor parte de las enfermedades que se tienen a edades avanzadas son enfermedades crónicas y degenerativas. Eh, el fallo renal crónico, esto es una de esas enfermedades. Eh, la esteatosis hepática, también fallo en el hígado. La fibrosis pulmonar... Eh, la aterosclerosis es un fallo global eh, o una pérdida de función global de todo el sistema vascular. Eh, todo este tipo de enfermedades eh, que son crónicas en el sentido de que van avanzando poco a poco eh, y degenerativas, porque eh, los tejidos o estos órganos van degenerando hasta que llega un punto en que se pierde por completo la función y entonces pasan a ser eh, muy graves. Sí, se puede decir, lo que pasa es que también se puede ir a un nivel subcelular y las, las células se dañan porque las moléculas que forman la célula se van dañando también. Aquí hay distintos niveles, hay un nivel molecular y hay un nivel celular. Y, y es importante entenderlos todos, el nivel molecular y el nivel celular. Eh, estos indicadores del envejecimiento a nivel eh, molecular ...hay uno muy importante... ...que es el daño que ocurre... ...los daños que se van acumulando en el ADN... Eh, ...ahí hay distintos tipos de daños... ...que se van acumulando... ...el ADN se considera... ...estos son... ...hay muchas suposiciones en todo esto... ...pero se considera como el cerebro de la célula... ...y por eso se considera que los daños en el ADN... ...son más importantes... ...pero todas estas cosas... ...siempre hay debate... ¿eh? ...no hay que tomarlo... ...entonces en el ADN hay... Mmm, ...roturas hay modificaciones químicas, eh, los telómeros que son los extremos del ADN se van acortando eh, y, y luego también hay, mm, eh, hay modificaciones en el ADN que se llaman, eh, en proteínas que se unen al ADN. Eh, todo, todo este conjunto de alteraciones en el ADN son importantes, se piensa que son importantes para el envejecimiento. Hay otro componente celular importante que son las proteínas que ya no están, están en el núcleo y en el citoplasma y ahí también se produce un proceso que es la, los agregados proteicos. Eh, cuando las células envejecen no reciclan las proteínas con la misma eficiencia que cuando son jóvenes. Y este reciclado es muy importante porque evita que se acumulen agregados de proteínas. Hay un agregado muy famoso que se llama el beta-amiloide, que es el que se acumula, este agregado, en la enfermedad de Alzheimer. También es debatible hasta qué punto es causa o es efecto, pero lo que es cierto es que a medida que las células envejecen, acumulan estos agregados proteicos y son una causa de pérdida de función en las células. Esto es a nivel molecular. A nivel celular, eh, las células eh, pierden progresivamente la capacidad de adaptarse a los nutrientes. La, la nutrición también es muy importante. Las células están siempre expuestas a nutrientes y tienen que ser capaces de, de ajustarse al nivel de nutrientes que hay. Mm, tanto un exceso como un defecto puede ser eh, malo. Y, y estas mm, rutas bioquímicas para adaptarse van ...perdiendo su flexibilidad, por así decir... ...esta adaptación de las células se va perdiendo... ...se van haciendo más rígidas, por así decir... ...no se adaptan y al no adaptarse bien... Eh, ...se acumulan también daños en las células... ...por ejemplo, acumular demasiadas, eh, lip, demasiados eh, ácidos grasos... ...esto puede ser un problema... ¿no? ...acumular demasiado puede ser demasi un problema... ...y esto pasa con el, con el envejecimiento... Y luego hay otro nivel superior al de la célula, que es la comunicación entre células. Las células se tienen que comunicar, se tienen que decir unas a otras cómo están, estoy bien, estoy mal, se tienen que decir eh, yo me encargo de esto y tú te encargas del otro, estoy simplificando. Y entonces si esa comunicación que se realiza a través de factores que se secretan, se, se envían señales, si esta comunicación eh, empieza a hacerse defectuosa, pues también las células empiezan a perder, eh, perder su noción de lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y, y todo esto va ocurriendo con el envejecimiento. Vale, en ese trabajo organizasteis las causas por, en tres niveles. ¿no? Exacto. Sí, M molecular, celular y de y comunicación célula-célula, tisular. Vale, pues lo que había entendido eran las... Sí. Luego que se activan unos procesos También, para, vale. reparar esa... para adaptarse, para repararlos. Es a lo que me refería con esta adaptación de las células. Las células son capaces de reparar o de adaptarse y esto es lo que va fallando con el envejecimiento. Vale. Lo has mencionado un poco antes, pero este trabajo nace un poco con la idea de integrar ese conocimiento sí. que está fragmentado. Desde que habéis publicado ese trabajo, hay más conexión entre estas áreas... Pues yo creo que sí. No me quiero atribuir el mérito a nosotros, por supuesto. Eh, creo que ha habido una eh, conciencia por parte de muchos investigadores de que el envejecimiento tiene muchos aspectos, de que no hay unos más importantes que otros, de que todos son válidos. Eh, nadie sabe dónde está la varita mágica para hacer un, tener un gran efecto en el envejecimiento y, y yo creo que ha habido muchos más trabajos posteriormente en los que se ha discutido sobre estas eh, causas del envejecimiento para decir que, que es sano, es, es algo bueno para, para criticarnos eh, para decir esto, esto bien, pero esto se puede cambiar y, y todo este debate es muy útil, es muy útil porque va haciendo que se vaya afinando mejor esta visión integrada del envejecimiento. Nosotros nos centramos en dos áreas. Hay una que se llama la senescencia celular que... y hay otro que es la reprogramación celular. Sí, una cosa que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 una cosa que no he acabado de entender aquí, que es, si las células, células senescentes se activan como mecanismo reparador, sí. ¿cómo es que luego nosotros queremos eliminarlas? Esta es una pregunta excelente, muy buena pregunta. Eh, esto, esto ha sido motivo de muchos debates, esta pregunta científicos. A veces, porque no explicamos bien las cosas, la visión que hay a día de hoy es que las células senescentes se generan en todos los organismos jóvenes y viejos, como señal de alarma, como señal de intentar reparar. Lo que pasa es que la senescencia celular tiene que ir acompañada de un proceso de eliminación de estas células y se sabe que eso lo hace el sistema inmune.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 hacer una especie de cortocircuito a, al sistema inmune. Como nuestro sistema inmune no funciona correctamente, bueno, pues vamos a matarlas directamente con fármacos. Esta pregunta de por qué no funciona correctamente el sistema inmune a medida que envejecemos, diría que es una de las preguntas más candentes e interesantes que hay en la investigación hoy día. Si pudierais, eh, si, si vais a los congresos, de ...sobre envejecimiento, este es uno de los grandes temas. Nosotros trabajamos en eso también, en entenderlo. Hay muchos laboratorios trabajando en esto, en intentar entenderlo. Hay pistas, hay datos... Y bueno, eh, ya, ya no, no hay todavía nada que sea espectacular... ...pero, pero bueno, esto es cuestión de, de muchos grupos de investigación... ...trabajando en esto y seguro que se irá encontrando las claves. Por un lado he dicho que...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 es muy complicado y muy arriesgado la inflamación eh, es perjudicial la, la inflamación es, está pensada para ser beneficiosa es una señal de alarma al sistema inmune volvemos otra vez al sistema inmune la inflamación avisa al sistema inmune para que el sistema inmune repare elimine el daño y repare y se repare el tejido el problema de la inflamación es cuando pasa a ser crónica, cuando no se resuelve. Estas es son la, las palabras que utilizamos. Eh, lo, lo ideal es que cuando uno tiene una infección por un virus o por una bacteria haya un proceso de inflamación y de, se vence a, al, al invasor y luego esa inflamación disminuye. El problema está cuando hay esta inflamación, eh, el, la bacteria o el virus ha sido eliminado, pero la inflamación continúa. Entonces es cuando la inflamación pasa a ser un problema. Son estas señales de alarma que no se consiguen a, eh, apagar. La, una, una buena señal de alarma tiene que, que funcionar cuando está el problema, pero una vez que el problema se ha solucionado, la alarma debería de eh, desaparecer. Y, y aquí volvemos otra vez al sistema inmune. El sistema inmune de alguna manera se descontrola y, y permanece con estas señales de alarma de manera permanente y eso pasa a ser un problema. Sí. Esto es complicado. Eh, la senescencia celular es una respuesta al daño celular. Y una de las cosas que más, uno de los procesos que más dañan a las células son los procesos oncológicos. Cuando una célula empieza a convertirse en cancerosa, la cantidad de daños que acumula es enorme, enorme. Y afortunadamente la senescencia celular es capaz de activarse y parar a esa célula que estaba empezando a ser un cáncer. De modo que la senescencia celular, de manera intrínseca, es capaz de bloquear el comienzo de un cáncer es muy importante como un protector antitumoral. Eh, las terapias que se, que se hacen para matar células senescentes no impiden que haya senescencia celular. La senescencia ocurre y luego si no se elimina por el sistema inmune, tú lo eliminas con un fármaco. Pero la senescencia ha ocurrido. O sea que en ningún momento se piensa en bloquear que haya senescencia celular. Que haya senescencia celular es muy bueno porque nos protege del cáncer. Es uno de los mejores mecanismos que tenemos de protección del cáncer. Eh, así que la senescencia celular es buena per se para protegernos del cáncer. Lo que es malo es que esas células senescentes no se eliminen. Si el sistema inmune no las elimina, hay que eliminarlas o conviene eliminarlas de manera farmacológica. Eh, estas células senescentes que no se eliminan, estas células zombie que están enviando señales de alarma, muchas veces estas señales de alarma, como la inflamación, eh, son aprovechadas por células cancerosas que ya preexistían, son aprovechadas para crecer más. Por eso la acumulación de células senescentes es un factor de riesgo también para que el cáncer eh, emerja. Si hay células cancerosas en las que la senescencia no las ha bloqueado, esas células se van a beneficiar de todo el ambiente inflamatorio. O sea, ya. Prácticamente, desde el punto de vista biológico... Esta es otra pregunta de alto nivel. Bien, ¿no? Bueno, pero, pero eh, eh, intento contestarte. Eh, eh, sí, a veces tengo, eh, me, me preguntan por, por qué la biología se confunde, o sea, por, por, por qué tenemos estos fallos de diseño. ¿No? Uno podría decir, esto aquí hay un fallo. En realidad no tenemos un fallo de diseño. Eh, hay que pensar en términos evolutivos, hay que pensar en, en el Homo erectus, en el Homo sapiens, en atapuerca. Vamos a pensar en eso. En esa situación, eh, en la naturaleza salvaje, salvaje, no hay antibióticos, no hay comida, no, no hay nada, no hay nada. En esas condiciones, envejecer es algo raro. El envejecimiento es algo que no es frecuente en la naturaleza. Es frecuente en nuestra sociedad donde estamos protegidos, afortunadamente. Es frecuente en los zoológicos, donde los animales están protegidos. Pero en la vida salvaje no hay individuos envejecidos. Porque en cuanto empiezas a envejecer y algo empieza a fallar, te partes un brazo y se acabó todo. ...o pierdes buena visión y ya no puedes cazar y se acabó... ...o sea que eh, el envejecimiento mmm, no es un fallo de diseño... ...es que en la naturaleza no se llega a viejo generalmente... ...y la selección natural lo que se asegura es de que los individuos... ...se reproduzcan y, y tengan éxito en su reproducción... ...esto es lo que, lo que les importa... ...si te has reproducido y tus crías han sobrevivido y han llegado a la madurez, bueno, a partir de ese momento, tú ya, bueno, pues te partirás un brazo, no verás bien, tendrás una infección y adiós. La, la evolución y la selección natural nunca se han preocupado de tener individuos viejos que, que sean sanos. Porque, porque es que no... Primero, porque no se van a reproducir, eh, no, no, no cuentan para la evolución. Esto es lo que se llama... ...que el envejecimiento es una zona de sombra... ...para la selección natural... ...la selección natural opera sobre individuos jóvenes... ...para que seamos jóvenes... Eh, ...nos reproduzcamos y, y nuestras crías eh, progresen... ...es decir, eh, el, el Homo sapiens salvaje... ...se estima que vivía unos 30 años... ...bueno, es que con 30 años no tenemos ninguna enfermedad... ...o sea, las personas en general hasta los 30 años... No, no, ...no tienen aterosclerosis... ...no tienen fibrosis... Eh, todo, todo, ...todo va bien... Y, ...y no hay estos problemas de que el sistema inmune... ...no funciona del todo correctamente... ¿Eh? Somos a partir de cierta, ¿no? es, ...es que es así... ...no es que haya perdido el interés en el cáncer... ...de hecho seguimos trabajando un poco en cáncer... Pero desde el punto de vista científico me ha parecido más atractivo, es más enigmático el envejecimiento que el cáncer. Con esto no quiero dar a entender, que alguna vez me he metido en problemas con esto, no quiero dar a entender que se conozca todo sobre el cáncer. Hay muchas preguntas sobre el cáncer y queda todavía mucho por avanzar sobre el cáncer. Pero me da la impresión de que sobre el envejecimiento más todavía. Entonces pensé que ahí podía aportar más me resultó más eh, desafiante, desde el punto de vista científico, estudiar el envejecimiento que el cáncer. Y eso ocurrió cuando... Es una teoría mía, ¿eh? Cuando, en un experimento, ves que las células cancerígenas inducen senescencia. Sí. Esto empezó... Esto empezó en parte así, cuando empezamos a ver que el gmp 16 que es un gen que nos protege del cáncer y eh, cuando empezamos a estudiar por qué nos protegía del cáncer vimos que nos protegía porque inducía senescencia celular y esto empezó a, a suscitar estas preguntas que me has formulado sobre bueno pues pero la senescencia celular es mala bueno y nos dimos cuenta de que no era mala lo que era malo era no eliminar la, cel, la, la senescencia a, a, al cabo del tiempo y también, eh, estudiando este gen P16, empezamos a ver que, en animales, eh, empezamos a ver que este gen protegía del cáncer. Pero luego nos preguntamos, ¿protege de aterosclerosis? Ah, también protege de aterosclerosis. Eh, ¿Protege de eh, fibrosis? Ah, también. Prote... Empezábamos a ver distintas enfermedades y dijimos, bueno, este gen protege de todo. <risa> Y así es como nos dimos cuenta de que es que era un gen que lo que hacía era protegernos del daño. Protege del de daño celular. Y el gen, claro, el gen no sabe si ese daño luego te va a producir una enfermedad o otra. El gen piensa, hay un daño y hay que pararlo. Y así es como empezamos a interesarnos en el envejecimiento como otra faceta más de los daños celulares. Los daños celulares pueden dar lugar al cáncer, pueden dar lugar al, al envejecimiento y a muchas enfermedades. Envejecer es natural, es natural. lo que pasa es que es algo que no ocurre con frecuencia en la naturaleza. En la naturaleza salvaje es difícil encontrar eh, un león viejo o un ciervo viejo, ¿eh? es, es raro. Pero bueno, vamos a asumir que es algo natural. Lo mismo que la adolescencia es algo natural o lo mismo que un embarazo es algo natural. Pero son situaciones de riesgo. Eh, el, el, el envejecimiento es una situación de riesgo. Y eso no quiere decir que sobre las situaciones de riesgo no se pueda intervenir médicamente, y, y está el caso paradigmático del embarazo. Un embarazo no es una enfermedad. Na, nadie diría que una mujer embarazada está enferma, pero está en una situación de riesgo. Y como está en una situación de riesgo, se vigila, se medica, se le dan suplementos, etcétera, etcétera, para que para que todo salga lo mejor posible. ...el envejecimiento también es una situación de riesgo... ...y mmm, yo no veo... ...o sea, el objetivo de muchas de estas investigaciones... ...es poder intervenir sobre esa situación de riesgo... ...para reducirla lo, lo más posible... Y, ...y que no dé lugar a enfermedades... Eh, ...o sea, que se mantenga el estado saludable... ...lo más... Eh, ...el mayor tiempo posible. Toda la medicina está enfocada a mejorar la salud... ...y esto, el, estudiar el envejecimiento es estudiar... Otra manera de aproximarse a eso, no, no se quiere hacer nada eh, muy radical ni diferente, es, es lo mismo que se ha hecho siempre. Bueno, también, esto es otra pregunta habitual, eh, el objetivo de toda la investigación médica, en general, no solamente del envejecimiento, es prolongar la salud. Eso es, nadie tiene como objetivo eh, mantenerse vivo en un estado de, de, de debilidad o de, o de incapacidad. Nadie quiere eso. Eh, de hecho, toda la investigación que se hace sobre el envejecimiento en animales, cuando se consigue eh, alargar la longevidad de los ratones, por ejemplo, no es a costa de que vivan más tiempo viejos, es a costa de que viven más tiempo sanos. Nunca, esto, esto de estar enfermo y vivo durante mucho tiempo, esto no, no, ocurre, no ocurre, ni es el objetivo de nadie. La, la ciencia ha alargado la vida eh, y ha alarga, alargado concretamente el periodo de salud. ¿eh? No, no. A, veces, a veces tenemos esta idea que yo creo que está distorsionada ...de una persona muy mayor, llena de tubos... ...y que se la mantiene viva y todo esto... ...y alguien dice, bueno, pero ¿para qué quieres estar vivo así? Eh, no nos confundamos... ...así se está poco tiempo vivo... ...o sea, cuando una persona está muy mal... Eh, ...por muchos eh, tubos, aparatos y cosas... ...lamentablemente, pues, pues morirá en cuestión de unos meses... ...nadie está así en general, ¿eh? Años y años, no. Eh, eh, la medicina el impacto que ha tenido es en mantenernos más jóvenes. De hecho, hay medidas sobre, sobre cómo de envejecido se está o no se está que indican que hoy día se envejece más tarde que hace 50 años. Y yo creo que si todos pensamos en nuestros abuelos, eh, podremos darnos cuenta de que una persona de 70 años hoy día no tiene que ver en general con una de 70 hace 50 o 80 años no tiene que ver sin duda sin duda la dificultan eh, porque mm, lanzan mensajes con los que la mayoría de los investigadores no nos identificamos digo la mayoría la, habrá excepciones la mayor parte de los investigadores que estudiamos el envejecimiento queremos entender por qué ocurren las enfermedades yo pongo también el ejemplo de la inflamación que ha salido varias veces eh, ha, ha habido muchos investigadores que han dedicado sus carreras científicas a estudiar la inflamación. Y, y, y estudiaban la inflamación porque eso va a repercutir en muchas enfermedades. Eh, estudiar el envejecimiento nos puede abrir eh, eh, oportunidades terapéuticas para tratar muchas enfermedades. Lo mismo que la inflamación, los antiinflamatorios, han tenido un impacto importante en muchas enfermedades. Que a lo mejor no las curan, que a lo mejor no son... Pero, pero tienen un efecto terapéutico, se vive mejor y se mantiene la salud mejor con antiinflamatorios cuando una persona tiene problemas que sin ellos. Y bueno, pues la investigación sobre el envejecimiento puede producir este tipo de, de, de fármacos que mm, reduzcan, enlentezcan la progresión de enfermedades graves. Esto es en lo que investigamos y el objetivo que tenemos la mayoría de los investigadores y la mayoría de la industria eh, farmac farmacéutica que hay en torno al envejecimiento es con este objetivo eh, no es con el objetivo de de tratar a personas sanas esto de tratar personas sanas es muy complicado está es, es, no está al alcance a tiempo a, en breve esto esto no va a ocurrir en pocos años y a la hora de transmitir vuestro vuestro mensaje sí. ¿Os provoca confusión que mediáticamente sea más poderoso el otro mensaje? Sí, claro, claro, es, eh, es un mensaje que tenemos que contrarrestar haciendo entrevistas como esta y bueno, eh, bueno. luego ya también depende un poco de, de, de del receptor, de lo que esté dispuesto a veces hay personas que no quieren escuchar, quieren escuchar una, un determinado mensaje y se quedan con eso eh, bueno yo intento en lo que puedo transmitir cuál es mi motivación para estudiar el envejecimiento y bueno y tengo que estar siempre contestando a estas preguntas de ¿y por qué quiero vivir por qué quiero que se viva 150 años no no es el objetivo eh, ¿Cómo me imagino una sociedad de personas inmortales no tampoco todo esto está fuera de mi, de mi, de, de, de mi mundo, no, no, no pienso sobre ello, no, no trabajo con esa motivación para nada. Y, y no creo que vaya a ocurrir en muchos, muchos, muchos años. Sí, muchas veces eh, preguntan sobre, eh, sobre si el envejecimiento es irreversible. Esta es una pregunta, una de las cosas que se ve, que se está viendo, es que la velocidad a la que, a la que se envejece es manipulable, se, se puede alterar. Hay personas que envejecen más rápido y personas que envejecen más lento. Y esto hoy día se puede medir. Ha habido una pequeña revolución en nuestro mundo con la medida, con los que se llaman relojes moleculares, en los que en lugar de medir el tiempo, pues puedes medir biológicamente cuánto se ha envejecido. Y se ve como las personas eh, más o menos envejecemos todos a una misma velocidad, ...hasta que se llega a los 50, por ahí... ...y ahí hay personas que envejecen más rápido... ...y hay personas que envejecen más lento... Eh, y, ...y esto tiene que ver con los hábitos de vida... ...hay una correlación entre cuántas vegetales se hay en la dieta... ...cuanto más, más despacio se envejece... ...fumar acelera el envejecimiento, súper claro... Hacer ejercicio físico moderado disminuye el envejecimiento. Y más aún, personas que eh, tienen un, un envejecimiento de estos acelerados porque no han tenido buenos hábitos de vida, si adquieren esos hábitos de vida, se puede frenar. ¿eh? O sea, que, que no es que estés condenado a una velocidad de envejecimiento y no puedas hacer nada. Puedes hacer algo eh, que puedas enlentecer la velocidad de envejecimiento no quiere decir que la puedas retrasar o parar por completo, pero la puedes eh, retrasar y vas a estar más sano durante más tiempo. Eh, y esos hábitos que se conocen eh, por estudios epidemiológicos en los que se ven correlaciones entre el envejecimiento y los hábitos de vida son estos que he dicho de eh, una dieta que no sea hipercalórica y que sea rica en vegetales. Estas son las dos eh, cosas. Que no haya un exceso de calorías y que haya vegetales. El ejercicio físico moderado y el... ¿Y qué es lo otro que he dicho? Eh... Bueno, hay, hay, otro, hay otro parámetro que, que se mide, es más bien ya sociólogos, psicólogos, y es que las personas que tienen una vida más eh, socialmente interactiva, eh, también viven, envejecen más despacio y viven con mayor salud. Esto puede estar motivado también porque a lo mejor las personas que tienen una, un círculo social más eh, rico pues se cuidan más, salen más, eh, salen a pasear con los amigos eh, o se, cuida, bueno, se cuidan en general más que una persona, la soledad, las personas solitarias a veces tienden a abandonarse y descuidarse y entonces está relacionada una cosa con la otra. Estoy seguro, esto ya está pasando, no, no, no, hace, no hace falta que haya habido investigación sobre el envejecimiento para que se haya retrasado, para que se haya alargado el tiempo de juventud, como mencionaba antes, de que hoy una la mayor parte de las personas con 70 años pues tienen una vida autónoma y están, tienen un estado de salud bastante aceptable. Eh, una observación incontestable es que eh, la longevidad media de, de todo el mundo aumenta y aumenta y aumenta. En los, se pensaba que este aumento eh, ocurriría en los países menos desarrollados, porque, claro, tienen una longevidad menor, pero es que en los países desarrollados la longevidad sigue aumentando. Estamos por los 82 años y pronto se llegará a los 85. Y, y aunque hay algunos que piensan que, que esto tendrá un límite... ...bueno, pues no, no sé dónde estará ese límite. No sé si llegaremos a tener una longevidad media de 90. No lo sé. Pero eh, todo esto es a costa de alargar... Eh, eh, ...la salud de, de las personas. También hay más conciencia de cuidarse... ...de, de, de, pues eso, de los hábitos de alimenticios, de hacer ejercicio... ...entonces la educación es importantísimo. ...y la educación en, en estos hábitos saludables. Yo creo que es casi la misma. A mí mi motivación comenzó cuando era eh, estudiante del bachillerato. Siempre, esto no tiene nada de original, siempre hay un profesor que, que te inspira para ser una cosa o para ser la otra. Y yo tuve un profesor de biología, eh, Alberto de la Cruz, que, que me enamoró, me hizo enamorarme de la, de la biología molecular... Me pareció fascinante pensar que dentro de nuestro cuerpo, de nuestras células, están todas estas pequeñas maquinitas que están haciendo cosas y que está todo... Es una especie de, de, de reloj, de relojería. Y entender estas maquinitas y cómo funcionan me pareció fascinante. Es una fascinación un poco, un poco de curiosidad, eh, iba a decir infantil o juvenil, y, y es la misma que tengo ahora. ¿eh? No, no ha cambiado. Hombre, ahora me gusta más si le añado que esto puede tener un impacto y puede tener un beneficio pues fantástico eso me da una satisfacción mucho mayor ya no es solamente una satisfacción personal de mi curiosidad sino también que pueda tener un efecto mayor a la sociedad pero es la curiosidad eh... La, la curiosidad de los niños, y es que yo creo que... Por eso también hablando de la educación, mantener o suscitar esa curiosidad que es natural, natural en todos los niños, eh, me parece fundamental. Unos desarrollan esa curiosidad para unas cosas y otros para otra, pero, pero ahí es donde, donde salen las eh, vocaciones y las pasiones por, por, por hacer cosas nuevas y originales. Me encanta mi trabajo. Antes me mencionabas... Eh, ¿Qué hacía en el día a día? Pues cuando tengo las reuniones con las personas de mi equipo y me traen nuevos datos y eh, muchas veces no los entendemos, muchas veces no es lo que esperábamos, todo esto me parece siempre eh, un, una especie de puzzle o de, de, de trabajo detectivesco, de intentar desentrañarlo y cuando alguna vez eh, conseguimos que todas las piezas enca encajen y decir, ah, ya, ya sabemos por qué funciona esto, pues... Es, es el momento de satisfacción. Bueno, a mí me gustaría que... Eh, que la investigación que he hecho, o que estoy haciendo, sirva para... añada un granito de arena a, a que haya beneficios en la sociedad. Eso me, me, es lo que más me daría satisfacción. Por, sería una especie de justificación de mi carrera, de decir, bueno, no solamente no solamente me he estado divirtiendo intelectualmente, eh, desentrañando enigmas, sino que eso también ha tenido un efecto. El descubrir el gen P16 es una de mis satisfacciones, porque ese gen eh, sirvió, no me atribuyo el mérito al 100% para nada, eh, pero este, este gen fue un granito de arena importante para el desarrollo luego de fármacos ...que se están utilizando para el cáncer... ...y bueno, ahí tengo yo mi pequeño granito de arena... ...y eso me da mucha satisfacción... ...y si pudiera tener más granitos de arena como ese... ...en lo que me queda de carrera, pues sería fantástico. Eh, nada, nada... Eh, ...yo he sido siempre muy afortunado eh, como investigador... Mm, ...no me puedo quejar... ...he sido un privilegiado de la ciencia española a pesar de que la ciencia española tiene sus carencias, que las tiene, por supuesto, pero hay un rango y, y yo he estado en el de los privilegiados. Yo, a mí se, se me ha tratado muy bien, estoy muy agradecido al sistema eh, científico español porque siempre he tenido medios, dinero, personas eh, que me apoyen, que trabajen conmigo, Así que, que, si algo no hago es porque mi cabeza no me da. <risa> el mensaje de optimismo es que el cáncer, concretamente, cada vez se trata con más éxito. El éxito no es total, no, esto es como lo de la botella vacía, medio, medio vacía, medio llena, pero eh, si uno mira para atrás, qué perspectivas tenía un enfermo de cáncer hace 20 años, en 20 años ha cambiado radicalmente. Son mucho mejores ahora. Eso no quita para que haya algunos tipos de cáncer que se sigan resistiendo y en los que haya poco, pocos avances terapéuticos. Pero hay muchos otros cánceres donde ha habido avances enormes. Y, y bueno, y se seguirá, y seguirán. Claro, hace falta mucha investigación, invertir dinero, y esos avances van llegando, van llegando poco a poco, poco a poco. Yo, yo me siento reconocido. Eh, la mayor parte de los investigadores, no, nuestra motivación para trabajar en la investigación no es tener reconocimiento. O sea, que tampoco, no es algo muy importante. Eh, si se nos reconoce, eh, pues fantástico. No, todos tenemos nuestro, nuestra vanidad y nuestro... Eh, ego y bueno pues, pues fantástico pero no es la motivación principal nos gustaría que la labor de la comunidad científica y de la ciencia fuera más eh, reconocida que, que, que se valorase que grandes problemas se han solucionado gracias a la investigación eh, el COVID ha sido un gran ejemplo eh, si no hubiera sido por la investigación en un año o dos años, que o sea, se ha tardado en tener una vacuna efectiva en un año, más o menos. Esto es un récord, esto es algo inimaginable, y ha sido gracias a la investigación, nada más. Eh, esto me gustaría que no se olvidara, que un gran problema ha sido resuelto por la investigación científica. Y todos los avances médicos mm, se deben, en parte, a la investigación científica, eh, en el laboratorio, ...y a la investigación clínica. ¿Eh? Las dos cosas van de la mano. Los clínicos no pueden aplicar eh, no pueden hacer su investigación clínica... ...si previamente no ha habido una investigación básica. ¿eh? Las dos cosas van unidas. Una, una se alimenta de la otra. Creo que ese es el reconocimiento que nos gustaría que hubiera. No, no individualmente a nosotros, sino a, a, a la labor de la investigación científica. Y sobre todo, que lo reconozcan los, los políticos... ...y los eh, que administran eh, el dinero... Eso eh, a veces no, no, no se ve, no, no lo ven. La investigación es, es lenta, tarda en dar frutos y entonces pues esto no, no sincroniza con los tiempos que manejan los políticos. Bastante más. <ríe> a, los, a los jóvenes, eh, bueno, yo mm, me asombro y me fascino con algunos estudiantes de bachillerato cuando hablo con ellos, el nivel que tienen. Aquí en el IRB, en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, hay un programa para introducir en la investigación a estudiantes de bachillerato, se llama batch to lab eh, tiene un éxito enorme. Estos chicos vienen los sábados y los domingos aquí a trabajar, a hacer pequeños trabajos de investigación y tienen un nivel impresionante a mí me, me, me fascina. Pero lo mismo que hay aquí, eh, hace poco he estado en Málaga, en la universidad, eh, y tienen un programa parecido y también están haciendo sus trabajos, estudiantes de bachillerato, hay muchos de estos programas por toda España y hay muchos chicos y chicas súper motivados. Entonces, pues que sigan, que sigan, que es, que es, es fundamental, es, es la clave. Hay, hay un problema eh, que es un problema social, global y es que se van perdiendo investigadoras a medida que se va ascendiendo en la escala de, de responsabilidad y, y de seniority. De, a medida que se va aumentando, se van perdiendo. Esto es un problema a nivel mundial, no es un problema de España. Es un problema a nivel global, no es solamente de la investigación. Pasa con, yo creo que lamentablemente, con casi todas las áreas profesionales. Y aquí entra en juego problemas eh, relacionados con la conciliación familiar. Eh, eh, son problemas complicados. Eh, no, no, no sé si hay una receta única. Eh, ya, tiene que haber medidas de. de, de, de ¿Cómo se dice? De. de, de, de, de camp de, ...que, que contrabalancen, hay una palabra que no me sale, pero bueno... ...que, que, que, que, sea, que hagan de contrapeso a, a, a todas estas desventajas que tienen las mujeres... ...a medida que, que, sobre todo cuando se entra en el periodo de tener hijos... ...ahí hay mucha, muchas, muchas eh, priorizan el cuidado, o, bueno, o ponen en segundo plano el trabajo... Y los chicos no. Eh, entonces hay, hay un desbalance que, que hay que corregir y hay muchas medidas correctoras eh, y, y todas me parece, a mí me parecen bien que haya medidas eh, correctoras para, para, para, para corregir esta, este desbalance.